¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter. En el capítulo de hoy vamos a empezar a trabajar sobre pruebas automatizadas en Dart y en Flutter para poder hacer nuestras aplicaciones más robustas y aprovechar lo que vimos en el último capítulo sobre Continuous Integration para que a medida que nuestro proyecto avanza nosotros sepamos que los nuevos cambios no rompen otra funcionalidad. Si te interesan estos temas de programación no te olvides de suscribirte al canal o también a nuestro servidor de Discord donde puedes compartir tus conocimientos con otros desarrolladores y si quieres apoyar al canal también puedes hacerlo a través de Patreon como lo hacen todas estas personas. Ahora sí, ¡vamos al video! Antes de comenzar a escribir código vamos a hablar un poquito rápidamente qué tipos de test existen y cuáles vamos a trabajar hoy y vamos a la documentación oficial de Flutter o si vamos a la documentación de cualquier framework que más o menos se digne de ser usable ya o sea de web, mobile o servidor vamos a encontrar principalmente tres niveles de testing por un lado vamos a encontrar siempre un nivel que son los tests unitarios que son tests que corren muy rápido que no consumen mucha memoria y que se supone que tienen que probar las diferentes partes del sistema como una única unidad esto es decir, lo que vamos a probar es una clase, un método, una función y ese test lo que vamos a querer hacer es aislarlo de los demás componentes ya que no queremos tener interferencia, queremos tener control sobre lo que pasa a su alrededor es por eso que vamos a tener que utilizar algunas técnicas para asegurarle al test que las condiciones de entrada son siempre las mismas entonces nosotros podemos esperar tener el mismo output siempre sin miedo a que por ejemplo si el test depende de un web service y si el web service está caído el test caería por lo tanto vamos a tener que utilizar un web service de mentira para asegurar que ese test va a correr siempre luego general tenemos otro nivel de test, que son los test de los componentes donde ya testeamos cosas un poco más de alto nivel ahí va a depender un poco del de framework, en Android son los test de UI en, Wish, en Flutter son los test de widget, en iOS tendrán sus test específicos para componentes de la parte visual y donde la idea es ver ya cómo interactúan ciertos componentes y cómo reaccionan, por ejemplo, a eventos de un usuario. Si el usuario hace clic en un botón, espero que tal etiqueta tenga tal texto o sea visible o me esté yendo a otra página o a otro widget. Por último, vamos a ver, tenemos en general otro nivel más, que se llaman test de integración, donde ya empezamos a probar la integración de los componentes, pero de manera real. Es decir, probamos el botón real, que cuando hacemos clic de manera real, ejecuta el callback real que interactúa con los web services, ahí podrían no ser reales y esperamos que esas respuestas tengan una consecuencia en nuestra interfaz. Los test de integración es el nivel más cercano a la realidad de uso de un usuario, son tests que ya van a correr en el dispositivo, en el caso de Flutter para la parte de widget no necesitamos un dispositivo para correr los tests, eso es una ventaja respecto a otros frameworks como en Android que para correr los test de interfaz necesitamos correrlos en un emulador de Android o en un teléfono. Pero los test de integración ya sí necesitamos en device porque muchas de las interacciones ya dependen de que el hardware esté presente para que corra la aplicación. Hay una aplicación corriendo en ese caso. Hacer test para cada nivel tiene sus ventajas y sus desventajas no hay que desesperarse por no tener test en un nivel puede ser que nuestra aplicación no lo necesite saber cuándo lo necesitamos es un arte en sí es como programar, hay que encontrar eh, patrones, hay que encontrar el momento, etc. entonces no se desesperen si de repente dicen no tengo ningún test de integración y bueno quizás su aplicación no es momento para que tengas test de integración quizás no tienen el presupuesto, la gente, etc. Y es muy recomendable que tengan test unitarios prácticamente en cualquier proyecto que hagan ya que en general son fáciles de crear y es conveniente buscar puntos críticos de nuestra aplicación donde sea necesario escribirlo escribir test en Flutter unitarios es muy fácil básicamente tenemos que tener el package test instalado en el, pub, el pubspec.gamel para eso simplemente agregamos la dependencia de test a nuestro proyecto. El proyecto al que yo voy a estar agregando test unitario hoy no es un proyecto Flutter, es un proyecto de Dart, es una librería, pero como los test unitarios se manejan de la misma forma en Flutter que en Dart, no es algo que nos vaya a molestar por ahora. Una vez que agregamos las dependencias corremos el pub get, como lo haríamos con cualquier dependencia y a partir de ahí podemos generar dentro de nuestra carpeta test uno o más archivos que contengan nuestros test todos nuestros archivos que contengan test van a tener un método main que va a ser el método por donde ingresa por donde se inicia la ejecución de los test de este archivo y luego los tests se definen con una función que se llama test y esta función puede tener un nombre y tiene un callback que es el que se ejecuta cuando estamos en Visual Studio Code o el Android Studio nos agrega estos comandos de ejecución de run o debug si ejecuto el que está en la función main me va a correr todas las funciones test que están dentro de este main y si estoy probando un solo test porque tengo muchos y no quiero correr todos puedo darle run a un test individual y ejecutarlo sin problema todos los tests básicamente lo que hacen es instanciar clases, llamar métodos y por último tenemos que tener una expectativa de cuál es el resultado esperado eso lo hacemos utilizando la función expect que como ven recibe un valor actual y luego un matcher que es contra qué queremos comparar este valor actual que obtuvimos. Existen diferentes funciones expect. Hay framework que agregan otras, la más básica es esta de yo le digo qué es lo que espero y me dice qué es lo que me dio. Supongamos, yo tengo 1 y esperaba un 2. Ese sería un test totalmente válido. Que si yo lo ejecuto lo debería haber fallado los test y esta es la salida típica de un test que falla me avisa cuál era lo que yo estaba esperando cuál fue el valor actual recibido y me dice en dónde fue que falló este test siempre la línea hace referencia a la línea donde está el expect cosa que podamos ir y de ahí ir para atrás para ver qué es lo que está fallando y luego acá abajo tengo una lista de textos con los nombres de los test que fueron fallando, tú ves, en el panel izquierdo, puedo ver cuántos tests se corrieron y cuántos pasaron y ver todos los tests en el caso de que sean muchos, y así, cliqueándolos puedo ver cuál es el estado de cada uno, cuáles son sus errores. Hasta ahí es toda la parte fácil, eso, eso es escribir test, no hay ninguna otra ciencia, la ciencia viene en el caso de cómo escribo estos tests y estos expectations. Hay diferentes corrientes, hay diferentes metodologías, así como para programar, tenemos programación funcional y tenemos programación orientada a objetos. En testing también existen diferentes patrones y diferentes técnicas para escribir test. Una de las más nombradas en la literatura es TDD, que viene de Test Drive and Development, que es desarrollo guiado por test plantea que nosotros debemos escribir primero los tests y luego un código que satisfaga esos tests. Básicamente lo que TDD nos plantea es que tenemos que empezar en un punto diciendo que tenemos un test y tenemos que ver que falle porque si escribimos un test y ese test pasa de primera no tenemos forma de validar si está pasando porque realmente está bien implementado lógica que ese test está probando o fue una casualidad de que nuestro sistema lo hace pasar. Entonces necesitamos verlo fallar para poder saber que cuando llegamos al punto green es porque nosotros implementamos una lógica que es coherente con lo que pide el test. Esa es la teoría, nunca es tan simple. Una vez que dio verde la idea es que podamos hacer un refactor de nuestro código. Un refactor significa reescribir nuestro código de una forma más limpia, más simple, pero sin tocar los test, de esa manera nuestro código va a seguir ejecutando los test Si nosotros cambiamos algo en nuestro código que hace fallar los test nos vamos a enterar pero si podemos escribir nuestro código de una manera más linda va a hacer que nuestra, la calidad de nuestro código a la larga se mantenga siempre saludable una vez que terminamos con eso vamos al otro, volvemos al punto del red y escribimos el siguiente test para mí es una disciplina que a mí nunca me resultó se requiere mucha disciplina para escribir un test, verlo fallar, verlo en verde, etc yo soy más de escupir código y después hacerle algunos tests para asegurarme que no rompí nada eso es un poco de cada uno como se maneja una regla de oro que tiene esto de TDD es que no debemos escribir ningún código antes de ver fallar su test eso, si, estamos, si no estamos haciendo eso, no estamos haciendo TDD podemos estar escribiendo los tests primero pero si no lo vemos fallar, no es TDD a medida que TDD fue evolucionando y la gente lo trató de adoptar surgieron algunos problemas entonces surgieron nuevas metodologías para escribir test una de ellas pueden haberla escuchado que se llama BDD que es Behavior Driven Development y la idea del BDD es parecida a la del TD. Y, y si nos fijamos en los principios, básicamente tenemos que escribir, definir un test para una unidad, hacer que ese test falle, implementar la unidad que queremos probar y finalmente ver que el test pasa. Es decir, el círculo de rojo-verde refactor se sigue manteniendo. La diferencia es que en lugar de pensar que lo que estamos escribiendo son test unitarios, lo que plantea BDD es que nosotros estamos escribiendo un comportamiento. Entonces, de esa manera, se hace un poco más natural el escribir los test. Estos comportamientos se definen con una narrativa. Lo pueden encontrar googleando bibliografía, inclusive en esta página de Wikipedia, donde básicamente, por ejemplo, yo tengo un título de lo que va a ser mi test. Tiene una introducción breve que me dice qué es lo que, lo que tendría que pasar por ejemplo yo como usuario si cliqueo el botón login ingresé mi mail y password debería loguearme entonces con eso de describo el comportamiento esperado por el usuario final lo que tiene es que como que cambia el paradigma de testing a testear pensando en el comportamiento que va a tener la aplicación y no tanto en esta librería debería tener un método u que reciba un integer. Luego que tengo la narrativa genérica, lo que tengo que hacer es definir los criterios de aceptación, es decir, qué tiene que pasar específicamente, y eso lo defino a través de diferentes escenarios. Y los escenarios, por ejemplo, son escenarios exitosos, es decir, si pongo mi mail y password me logueo, o si mi password es errónea me aparece un mensaje de que mi password es mala o si no pongo nada me, el botón no debería ser cliqueable y todos esos comportamientos los defino de a poquito con sentencias del tipo given es decir cuando es decir dado que tengo tal cosa cuando hago tal otra entonces espero que pase tal otra una ventaja que tiene BDD también es que como los tests se escriben en formato humano en este caso en inglés pero se podrían poner en castellano no es necesario saber programar para escribir test. por lo tanto me puedo juntar con el cliente y el cliente me puede escribir los tests luego lo que nos debería lo que debería pasar es que yo tengo que por traducir estos escenarios e historias las tengo que poder traducir en código que ejecuten esos test. Traducir esto a test se puede hacer tanto manualmente como herramientas automatizadas. En mis épocas de formación en on Rails utilizaba una herramienta llamada Cucumber que podía tomar textos escritos con esta sintaxis y con eso generaba códigos para ejecutar los test. Por lo tanto uno con definir unas ciertas expresiones regulares para los textos el resto se ejecuta automáticamente y podías agregar un montón de test de manera rápida y entendible y además cuando al usuario le decís mira pasaron todos estos tests de tu aplicación el usuario puede leer los tests que pasaron, que pasaron y entenderlos en cambio si yo le digo mira pasó el test nombre que hace un spec de 1 igual a 2 no tiene forma de entenderlo o necesitaría un poco más de conocimientos. La forma típica de pasar estos textos, por ejemplo, a test de manera manual. Podemos definir que nuestro test, definirle tres bloques. Given when then, de forma típica, sería decir, dado que a es igual a 1 cuando en este caso no haga nada, then expect que uno sea igual a, a esa sería una forma de ir escribiendo este tipo de test con este tipo de sintaxis, en el este caso por ejemplo que tengo un given AND, eso significa ese AND es parte del given, es decir que acá podría tener otras secuencias el WHEN podría tener una o más sentencias también y el SPECT podría tener una o más Si tengo muchos test, lo que yo puedo hacer es agruparlos con una, descrip una descripción común, por ejemplo cuando A es 1 podría decir que este, este test está dentro y cambiar y mover la declaración de la variable afuera ya que es una variable compartida por i en más de un test y de esa manera si a en lugar de ser una constante puede inicializar un montón de objetos sería mucho más simple hacer esa inicialización una sola vez lo único que hay que tener cuidado es que si yo acá en algún momento hago a igual a 2 estaría modificando mi variable y otros test verían esa modificación. Para mostrar un poco cómo escribir test un poco más reales que con números que no son iguales vamos a tratar de escribir algunos test sobre alguna de las clases de esta librería que es un cliente de Twitch para Dart para poder leer los mensajes de los chats. En este caso yo tengo una estructura bastante compleja, tengo una clase principal TMI que es la que expongo como librería y luego tengo una carpeta source con un montón de cosas privadas que aparte del de parseo de mensajes que vienen de Twitch y algunas cosas simples tengo una carpeta comandos donde tengo todos los comandos de chat que se pueden recibir desde Twitch. Por ejemplo tengo un comando para leer el ping y tengo un comando para leer el pongo. Vamos a tratar de agregarle test a esos archivos para asegurarnos que no se rompen en el futuro. La primera opción que podría tener es tomar este archivo que ya tengo y generar un test que se llame ping y escribir el código para testear ping. El problema que va a tener eso es que no va, no va a escalar ya que a medida que te, agregue test y agregue test no puedo tener todo en un solo archivo. Lo típico, o lo recomendable, es replicar la estructura de carpetas que vamos teniendo en nuestra aplicación y generar un archivo que se llame igual que el archivo que quiero testear con el sufijo test. En este caso no voy a replicar la carpeta source porque no tiene mucho sentido, así que vamos a hacer directamente una que se llame command y dentro de command vamos a hacer un test que se llame pin vamos a importar la librería de test importamos la librería de test escribimos nuestro método main y vamos a crear nuestro primer test y vemos nuestro comando ping requiere dos objetos un client y un logger y lo que queremos ver es que cuando se llame a call no importa el mensaje que le pasemos básicamente queremos que llame al emit dentro de ping y le mande un send a client también vamos a necesitar crear una instancia de ping vamos a llamar a este eh, test emit ping event y vamos a decir que given que tenemos un command que es el comando ping when command.call message perdón el message estaría dado que tenemos un message y un comando cuando llamamos al método call y le damos el mensaje, then, y acá vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a importar clase ping y vamos a importar la clase main como vimos nuestro ping depende de otras dos clases una instancia de client y una instancia de logger lo he dicho al principio cuando hablaba de unit test es que queremos testear esta clase en total aislamiento de otros componentes por lo tanto a mí no me sirve crear una instancia de cliente y una instancia de logger ya que si por alguna razón esa instancia de cliente o de logger tienen algún bug pueden hacerme fallar mi test de manera impredecible o al contrario, pueden hacer que mi test pase cuando debería fallar entonces tenemos que controlarlo cuando se trata de pasar argumentos entre clases existen también como dos corrientes que hoy en día se disputan para ver cuál es la mejor, ninguna es la mejor spoiler alert las dos tienen sus ventajas y desventajas. Vamos a empezar diciendo, bueno, quiero crear fake objects. Bueno, si quiero crear un objeto falso. Básicamente en Dart lo que puedo hacer es, si yo tengo, necesito un client, puedo definir una fake client. Y puedo decirle que implemente una interfaz. En Dart todas las clases son interfaces. Por lo tanto, si yo hago un implement client. Acá puedo crear todos los métodos que necesito de client. Obviamente, como pueden ver, son un montón de métodos. Es dynamic, si no me acuerdo mal. Ah, un dynamic, no sé por qué no lo autocompleta bien. Acá podemos devolver un string vacío y todas las funciones las podemos dejar vacías. Solamente reemplazar lo que necesitemos es a gusto en este caso entonces yo ahora acá puedo pasarle y que tengo un fake client y ese fake, fake client se lo puedo dar a mi comando El otro que necesita ping es un logger lo mismo me hago una clase que se llame fake logger y que depende... y que Implemente la interfaz de logger, creo los ocho métodos y los dejo ahí reposar. Creo mi logger y sobre este logger se lo paso a mi comando. Ahí ya tengo mi fake client andando. Ahí tengo mi ping está instanciado, se va a llamar al call. Y ahora lo que yo quiero verificar es que te llamó al método emit y que además le pasé la palabra build. Entonces, por ejemplo, acá puedo decir que quiero esperar true y le quiero preguntar a mi fake client was emit call voy a tener que venir a definir ese, esa función, de manera que esto va a devolver un booleano y acá tengo que retornar si esto fue llamado o no, por lo tanto tengo que definirle un atributo para ver si fue llamado, que empiece por ejemplo en falso y cuando alguien llama a mi método emit le tengo que decir que fue llamado, entonces de esa manera cuando alguien llame al emit yo me aseguro de setear ese booleano en true, esto tiene que estar acá arriba ¿sí? y con eso ya estoy testeando y si esta clase ping llama al método emit de esta clase fake client. ahí pueden ver que terminó de ejecutar y el test pasa por lo tanto hicimos las cosas bien obviamente para llegar a estos fake client tuve que generar un archivo tuve que generar una clase con un montón de métodos piensen en todas las posibilidades de métodos y combinaciones de cosas que puedo querer chequear tener un fake client en este caso puede ser un poco contraproducente para la salud de mis tests y es por eso que está esta otra corriente que utiliza mocks. Mockito es un paquete que permite hacer algo parecido a lo que hice recién pero de forma automatizada y que lo que termina haciendo es creando instancias de clases falsas sobre la cual podemos poner ciertos valores de retorno para funciones cuando es necesario o podemos tratar de ver si un método se llamó o no. Para utilizarla ya tenemos que primero agregar a nuestras dependencias es una versión demasiado nueva, utilizo una versión más vieja por un error que me está tirando con mi proyecto, pero utilicen siempre la última. Vamos a escribir el, el, el siguiente test utilizando Moquito y que vamos a Ensure client Ensure send on respond Ensure también se puede utilizar should Depende de lo que haga lo que les guste para escribir test, mientras quede claro siempre sí. En este caso de vuelta vamos a tener un mensaje, vamos a tener un comando y lo que vamos a querer es testear si se llamó al send en nuestro client. Cómo vamos a definir nuestro client utilizando la librería de moquito, es muy parecido a lo que yo hice recién, simplemente que menos verbose, yo digo que tengo un mock client, tenemos que extender de la clase mock y le tenemos que decir que implementa la interfaz que queremos emular, importamos la librería de moquito y a partir de ahí vean que ya no, no tengo que agregar ningún método, ningún booleano, ningún nada. Yo puedo crear mi mock client. Y voy a necesitar crear mi mock logger. Como yo el logger no lo estoy usando. Voy a tomarme el atrevimiento de reutilizar el fake logger que hice recién. Porque esta, casa, esta clase no utiliza el logger para nada. Yo quiero verificar. Y se llamó al método send directamente yo puedo usar la función verify que viene con moquito y decirle que quiero verificar que mockClient.send fue ejecutado y que se le pasó el string pong ejecutamos nuevamente estos test y ahí ven que mi segundo test también corre y por alguna razón, alguien acá tipea sin querer una palabra y volvemos a ejecutar los tests. Vemos ahora que mi test de Pong está fallando y vemos que acá me dice que no hay un call sobre esta clase que coincida con la que estamos esperando a nosotros que es la de Sengpong pero si sí hubo una que se llama zenpong 1, eso nos puede dar pistas. Los errores a veces de Moquito no son lo más amigable del mundo, pero con el tiempo uno se acostumbra. Podemos definir otras cosas. Supongamos que sobre el cliente queremos que retorne algún valor. Por ejemplo, Podríamos decir que cuando a alguien llama sobre el mock client el, al atributo current latency, nosotros podríamos decirle que esto retorne 0. De esa manera, si nuestro método call en algún momento llama a este atributo de esta clase, le va a devolver un valor fijo que nosotros le hayamos configurado entonces el test es determinístico y vamos a poder saber que siempre que entra cero sale tal otra cosa. Ese es un feature súper importante. Si buscan en internet why not WhyNotMock o mock o cosas así, van a encontrar muchos artículos, les voy a dejar este que a mí me gusta mucho, sobre de qué se trata el mocking, cuáles son las consecuencias que tiene el mock, lo que suele molestar en el Mock, son estas cosas que tenemos un objeto dummy con un montón de stubs y uno puede llegar a cometer el pecado de estar agregando tantas cosas a ese Mock que en realidad después terminamos no testeando nada acá habla un poco de los costos y, y, y que, cómo serían los refactor y cuáles son las ventajas y desventajas para diferentes partes tienen un rato, léanlo es, no es muy largo y, y es bastante esclarecedor en algunas, algunas cosas los mock tienen la ventaja que son mucho más fáciles de escribir, mucho más cortos los, los textos, y bien acá podemos asumir que es casi como hacer un mock eh, no fue mi mejor implementación, esta clase es muy grande, no sé si es el mejor ejemplo que les podría haber dado en fin hasta acá vamos a llegar hoy que con un poquito de lo que fue unit testing en el próximo video vamos a tratar un poco del widget testing que es para testear un poco más cómo funciona la interacción de nuestras vistas. Y por último, en un tercer video vamos a ver el tema de integración. Una vez que tenemos estos tests escritos, podemos agregarlo a nuestro servidor de integración continua, como hice en el capítulo pasado con GitHub Actions, de manera que cada commit de nuestra aplicación corra los tests y verifique que no hayamos roto nada. Si no vieron el video, pueden ver el link en la tarjeta acá arriba. Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, pueden dejarlas en los comentarios. O ir al servidor de Discord donde podemos continuar hablando sobre este tema. Eso va a ser todo por hoy. No sin antes recordarles que lunes y jueves 23 horas por Twitch. Tenemos otro espacio para charlar sobre promoción, así que los espero a todos. Sin nada más que agregar, nos vemos la semana que viene.